Unos amigos me invitaron a probar este juego, así que vamos a arrancar con unos par de videos tratando de sobrevivir, la verdad me dio mucho estrés, así que espero que te guste este video y ahí ahora arrancamos. No, ¿dónde está? Estoy de la casa. no hay otro bicho, Tony, vení, hay dos bichos, hay tres bichos, no. Bueno, para, voy a intentar levantarte. Me muero, No, cocodrilo de mierda, salí. No. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¿Te prendiste fuego oh. o me parece? Bien? Sí, sí. Vení, levantame dentro de la, dentro de la casa, estoy. No, me muero, boludo. No, metiste dentro de la casa. Este ya está. Uno murió. ¡Eh! Me pegó de acá arriba, boludo. Los niños necesitan un héroe. ¡Oh, la el, escalera! Rompiste la escalera. Decía o que quedé rebugueado. ¿Dónde estás? Arriba. Ahí te curo. No. Rompiste la escalera, boludo. Dale. Ahora no. tratemos de armar la, la escalera. Si, sí, el tema es que necesitamos tronco. De cagada, pará. ¿Y si, y si nos vamos a dormir? Si, sí, si nos vamos al otro refugio. No, de eh, noche menos. <risa> bueno, ¿sí? No, olvídate, no podemos no, subir no, a la casa ahora. No. Nooo. No. Bueno, ya quise salvarlos, chicos. Ahí está, ahí Sí, vamos a recorrer la casa. No, no podemos, todavía no podemos. Falta para dormir. Para, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? saltando. ¿Qué, ¿Qué pasa? Guarda. Sí, están volviendo. ¿Qué es una sola? Hay que darle a la minita. Me parece que la minita es la que llaman los otros ¡Uf! Uh. ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso! ¡Uf! Uh. ¡Can no, concha! ¡Uy, boludo! No puede ser, boludo. Ya no me caí, eh. Si ¿Sí me puede levantar sí. alguno. Los dos caímos. Oh, dale Johnny, dependemos de vos. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Levanta alguno. Levante uno. A vos, a vos te veo bugueado. No, yo, yo lo veo, yo lo veo. A ver si no me pegan, te, te levanto. Listo. Excelente. Acá hay otra, ¿eh? al lado de la casa hay otro. No la casa no. No no no. no. no la casa no. no. Dios mío Dios mío. No se va no, la sema. casa. Primero se... las caderas. <risa> Pero pensé no te que no. Lo puedo te creer, no <risa> le pegues a las cosas, si no se rompe. <risa> Si sí, hay alguien que me levante, boludo ahí, ahí voy, ahí voy Para no, qué hacemos? Dale Se que hacemos, que pará ¿Por qué no salimos y volvemos a entrar? Sí. Creo que es muy obvio que sí Sí, sí, sí, porque ya perdimos la casa, fíjate Pará, salgamos y volvemos a entrar ah, Dios mío Ay, el, río, el río está todo rodeado me parece que está Pero lloviendo ¿no? un montón, ¿no? Uh, acá hay uno más ¡Uf! Uh. Dale, se va Vení, boludo Corre, no le pegues, no le pegues Si, sí, para que no tengo mucho agua Guarda, se va Uf, quiero un concho La concha, su madre te... No, levantame si podéis Nos vamos para la casa nos vamos para la que estábamos re muriendo, pero no importa. Ahí está, ahí murió, murió, murió, No, volvamos a la uh, hay otra más, ¿eh? Hay que hacer la muralla no, Volvamos, volvamos hay, al refugio. Hay, hay tres, boludo. Hay que hacer la muralla. ¿no? Volvamos al refugio de acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Pasa es que la muralla va, son muchos, pero muchos troncos son. Y con los huesos no se puede hacer un tote o algo de eso ¿Qué fue eso? Hay un montón de bichos acá, boludo. Johnny, volada ahí, eh. Yo estoy volviendo oh, a oh, la casa. Oh, oh, oh. Me pegó Maxi, ¿te podés dar el que te está persiguiendo? Son dos. No, el otro soy yo, boludo. ¡Ole! El... ¡No veo perro! ¡Me metí dentro de la casa! ¡No veo no. No se... Ah, vení, boludo! <risa> ¡Tengo miedo! <risa> ¡Me prendí fuego, boludo! ¡Por atrás tuyo! No, ese, ese de cabeza gigante... Ya fue, vamos a tratar de darles ahora antes que se haga bien. Son cuatro, Espérate, Tengo que comer algo porque... O guarda que viene Se leen cerca de la hoguera, no, vamos a hablar de este ¿Bugiste? Ese, ese, saltó, boludo, de dentro de la casa. Hijo de puta. Ay, me quemo yo, boludo. Yo soy el destructor de cosmos, boludo. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Lo que pasa que me parece que este mazo pega este. Eh ¿no? Me digo, no me parece que este chico sea muy listo ¡Me tira, tira. Toma, Luis se caga, boludo Se bugueó ahí atrás contra... guarda, guarda! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Uy, que me pego un saque y me muero, ¿eh? ¿Listo? Uy, que me queme, que me quemo Ahí está ¿Me pegaste a mí o me pareció a mí, boludo? No, me pegó el bicho, boludo que me a mojar. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, del eh, lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¡Ambjuskan! Nadando, nadando... Y puse para sembrar, no sé qué, pero puse para sembrar algo. ¿Qué pusiste para sembrar? Creo la naranja y otra más que no me acuerdo cuál es, pero no es el halo de vela, no lo conseguí Ay, ya... Bueno, no importa Che Johnny, ¿no querés crear el coso que hiciste el otro día para...? ¿Para qué? ¿Para juntar los huesos? Viste que podíamos juntar huesos, madera chica Ah, pero... sí, ya lo creé, está adentro ¿Está ah, no, en, en la otra. No? no, no, está acá no En la otra me acuerdo que estaba Sí, pero igual necesitamos de ese y el de El de Piedra. El de Piedra. Che, ¿qué pasó con la casa? está más rota, o me parece a mí. sé que se puede arreglar, pero no sé cómo. Con el tenés que tener una... un estos, estos que son como pinchos. A ver. Pero igual necesitamos de las cosas. Por ejemplo, ¿ves? acá. ¿Dónde lo ponemos? ¿Ves? Son, son como esos, ¿ves? Estos Esos tenés que poner Ahí, así, corte Buscalo, buscalo y rodealo más o menos en algunos lados, a ver por ejemplo acá Sí, también podemos hacer una hoguera creo que esta se puede poner dentro de la casa es corta ahí bueno um. ah. es ¿Eh? Ah. No hay que Listo, ahí es el... ...para reparar ¿Cómo hiciste? Ahí está ¿Cómo es? Eh, son dos piedras Después tenés que agarrar dos palos, un trapo y son cinco piedras de savia Y ahí haces el palo para reparar Te va a aparecer un redondel, si hay que repararlo, ¿ves? Bueno, acá no tiene nada ¿Ese es donde lo viste? ¿En el armado de cosas o con la no, máquina? No, estoy viendo cosas. No. Oh. Pensé que era para reparar, boludo, que lo rompió la verga, boludo En vez de me lo rompió, boludo Este es uno. Esto necesitamos, miren. Esto, ¿ves? Esto es... ah, asusta a los chabones Por cosas así. Ah, yo tengo, va, tengo sí. algo, ¿eh? Es eh. Hay que matar. Hay que matar gente. Ves, por ejemplo, esta, sí. Eh. Acá. Che, ¿va a matar al los... ¿Ahora de noche? sí no escucho, no, no escucho ruido del sonido ¿eh? Ahí en el fondo hay gente ¿Puede seguir? Allá, mirá Mirá la orilla, ¿lo ves Ahí viene, mirá, ahí viene Lo llamaste, güey <risa> Estaba, estaba muy silencioso Uh, mirá Yo encima me estoy muriendo de hambre. Ahí tú puse pescado ahora ya lo vamos a dormir ya se hace el día, ¿no? ¿Qué fue eso? Está ahí pegando le el... está... Hay un bicho afuera que le está pegando la casa A ver si le puedo dar Uy, no, son tres oh, Son tres dándole la no, casa No, pero si lo estoy reparando, no, boludo No, no, pero los chavos la rompieron, ¿eh? le no si si Eran tres dándole boludo ¡Uy, la puta! No, la no, no, no vámonos, no, vámonos. No. Vamos a reiniciar y vamos para la otra casa, ¿verdad? ¿vale? Fue. Muchos bichos. No, mucha, muchos bichos hay acá. Listo. Vamos. Cosinó algo en el camino. No tengo vida. Ah, dale, vamos a comer algo. Vamos. Por hay que comemos algo. ¿No? Sí, pero bien no te da, no, te, te llena el estómago, porque no te da vida, vamos, ¿eh? vamos, vamos Bueno vamos, ir, sí, vamos así okay, vamos, la banderita rosa allá al fondo okay. vamos si quieren vamos por la orilla por acá abajo si nos cruzamos con gente corremos no importa pero la otra la primera la casa principal acordás de que Uy, perfecto que era... es la que tiene el banderín violeta no, sí, pero teníamos que pasar por una cueva. Eh, no, no, no es necesario. Voy a decir, ¿no? Si sí, no corro mucho porque me voy a cansar y me da a agarrar bicho ahora. Sí, vamos a cruzar por acá. Vale Muestra y cruza la isla. Uh, guarda que había un... un cocodrilo. Creo que había un cocodrilo. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Una sombra pasa? de un pez? Hay una sombra de un pez, pero no veo el pez ¡Uy, boludo! Uh, Hay un guachito allá Ah, pero te fuiste para allá vos Mirá, mirá, ¿lo ve corriendo? mira. Sí, eh, vamos a dejar, vamos a esperar Sí, sí, sí, no le damos bola Dejálos que pasen, dejálos que se alejen y nos mandamos Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora que pasamos Sí, que vuelo Pero está re lejos el otro cosa, Johnny No pasa nada, pasa Pasa nada. vaya, Hoy viene uno. Yo sigo, ¿eh? no paro. Lo que pasa es que estoy... Uy, guarda, Pues es un abrazo. ¿eh? Yo ya salí corriendo. ¿eh? Ahí estoy descansando un poco por algo. Viene atrás, vamos, ya me recuperé vamos. Uy, la concha de la madre, hijo de puta Me cagué todo, pensé que me iba a caer la palo boludo Y me pasó por al lado Descanso, eh Dale, sí, sí, vamos cambiando descanso Uy, uy, uy, uy, me pegaron ¿Cómo está la lo de vera la concha la madre boludo? ¿Esta qué es? No? no sé, tiene que aparecerte la E ¿eh? para, para adquirirla, no es para comer. Pero no veo cuál, cómo se diferencia. Concha la madre, me agarro una ¿Vamos? ¿Una picada más? Vamos, Pero... dale. Por acá, eh. Alto. No, ¿y esto? ¿Qué es eso? Un chabón. No, tiene un reloj, agarráselo. Ya lo agarré. No, no podemos... Acá hay otro, mirá No lo puedo agarrar más, reloj no. Chaval, los remataron, boludo Ah, mirá, hay una entrada de una cueva ¿Qué encontraste? Una entrada de una cueva acá, mirá ¿Ahora ¿la podés marcar? Um, creo que no, capaz que se me daba en la... En el mapa Sí, ahí está, ahí me la grabó Pero creo que por esta fuimos con Johnny esta la, va, va, vamos a reequiparnos y vamos a sí. decir... ¿Para que venga coso? ¿O no? Ya está allá, boludo, Johnny. Ya está casi llegando a la casa. Yo te eh. Listo. ¿Dónde no está la casa? ¿no? Acá está el avión. Si te gustó este video, no olvides de darle like, yo me voy a quedar acá un poquito gol. más con mis amigos. Así que te espero en el próximo video. Tendremos que hacer alguna fogata por acá, che, para tener mejor iluminación.